El nuevo PQR Pregunta que respondemos Soy el padre Cheval Corta Y hoy vamos a estar hablando sobre Las relaciones prematrimoniales Y la pregunta de hoy Que la manda Nacho Dice lo siguiente ¿Por qué la iglesia no permite las relaciones sexuales Previo al matrimonio? Muy bien Nacho, este tema y parece que la iglesia se quedó en el tiempo, es de otra época, sabemos que nuestra madre, la iglesia, si nos invita a algo, si nos recomienda algo, es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en este tema, puntualmente, hay que comenzar primero entendiendo sanamente a qué nos referimos con relaciones sexuales. Eso sabemos que es la expresión máxima, plena del amor que una persona le puede expresar a la otra, esa donación total de uno con todo lo que es hacia la otra persona y por eso que esa relación tan íntima y tan plena se la reserva para el matrimonio, para cuando una persona sabe que quiere compartir toda su vida, todo lo que ella es y tiene con esa otra persona para siempre. Oh. Y saben que como sacerdote en este tiempo de ministerio me ha tocado confesar a varios jóvenes acercándose con esta inquietud en algunos casos ya habiendo vivido las relaciones previas al matrimonio y en algunos casos con la lamentable consecuencia de que después terminaron su relación de noviazgo y se sentían como que se habían vaciado de todo lo que ellos eran y entonces se habían dejado utilizar o incluso habían utilizado a la otra persona. Por eso es que la Iglesia como Madre nos invita a esperar. Y para eso nos recomienda vivir la virtud de la castidad. La castidad es un don de Dios, hermoso don de Dios, un regalo y al mismo tiempo una virtud que se trabaja día a día. ¿Y qué es lo que quiere la virtud? La virtud de la castidad nos invita a ordenar de alguna manera la totalidad de nuestra vida. Todo lo que nosotros somos para podernos liberar de aquellos impulsos más carnales, de aquellas cosas que a veces no nos dejan ser del todo libres para poder prepararnos, preparar el corazón y donarnos al 100% con aquella persona que Dios ha pensado desde siempre para nosotros. Ahora que ya respondimos tu pregunta, te hacemos otra. Vos, si estás en pareja, ¿de qué manera vivís el regalo de la castidad? Y por otro lado te pregunto, ¿en tu pareja sentís que verdaderamente amás con libertad? Si te animas, entonces, te invitamos a que puedas dejar tu respuesta o tu comentario aquí abajo o también puedas compartirlo en tu grupo, en la parroquia, en el movimiento para también llevar este video, esta reflexión a tus amigos. Si te gustó el video, te invitamos a que nos des un like y a que puedas compartir este video por las redes, tanto en Instagram como en YouTube.